Entonces, bienvenidos a este espacio para relajarse, para zambullirse en, en, en, un, en una calma, en una tranquilidad, un espacio para uno mismo, para uno misma. Entonces, ahí les escogí esta imagen que me gusta mucho para concentrarnos y primero vamos a empezar relajando el cuerpo. Entonces, voy a sentarme con mi espalda recta. Y disfrutando de este agradable espacio en mi tiempo, en este preciso instante, poco a poco, voy a permitirle a mi cuerpo regresar. A una experiencia tranquila de paz igual que en esa imagen frente a mí esa joven se ve tan tranquila puedo sentir al cuerpo en este segundo, recibiendo un baño de paz, tranquilidad y calma, sentir esa energía, liberando toda la tensión acumulada. Poco a poco, sentir ese hormigueo de tranquilidad en cada rincón de este cuerpo, como una frescura agradable, que me ayuda a soltar las tensiones y disfrutar de esta agradable sensación de livianez de calma de paz el cuerpo que había acumulado tanto en todas las carreras y situaciones que tuve que resolver hoy. En este segundo ha llegado mi tiempo de tranquilidad. Ya no necesito correr más, solo disfrutar de esta calma, sintiendo como el alma, la mente, el corazón y el cuerpo vuelven a sincronizarse en esta misma agradable sensación de paz, cada vez más profunda paz, con cada respiración. Mi mente, mi cuerpo, mi corazón se alinean y se liberan de todo lo demás, al igual que al zambullirme en el agua e ir cada vez más profundo se pierde la sensación del peso del cuerpo, se pierde el ruido de la superficie y solo queda livianés y el más agradable silencio. El alma se nutre en este agradable silencio de paz, un silencio cargado de luz, de armonía, de liviané. Un silencio que apacigua todo el estrés. Un silencio que calla todo el ruido de la mente. Y un silencio que nutre a la mente. Al igual que en un día caluroso, un trago de agua refresca y se disfruta en este día tan atareado. Esta sensación de silencio, de paz, refresca mi mente cansada de tantos pensamientos. Al fin, puedo poner una pausa a todo eso y concentrarme. En sentirme aquí, ahora, en este presente, en este espacio seguro, en esta luz de amor, yo, el alma, En mi mundo interior de paz. Donde estoy a salvo. Y donde soy lo que siempre he sido. Un alma única, eterna. De paz Todo lo demás Va quedando en la superficie Mientras yo Voy cada vez más profundo En esta sensación De absoluta tranquilidad zambulléndome en el interior del alma. Aquí, en este espacio espiritual donde todo se sincroniza en este silencio. Mis emociones se vuelven tranquila. Va quedando atrás en la superficie. Todo ese cambio repentino de emociones. Que tanto me agobiaron y cansaron. Y que aquí en lo profundo de la paz. Estoy libre de todo eso. Soy un alma de paz. Esta conciencia eterna que siempre ha existido y que siempre existirá. Yo, el alma, puedo sentir cómo la energía espiritual que soy es muchísimo más que solo este nombre del cuerpo. Muchísimo más que las cosas que hago e incluso mucho más que este cuerpo, este vehículo especial que me permite explorar y vivir en este mundo. Yo, el alma, soy eterna y uso este cuerpo por el tiempo en que la vida me lo preste, al igual que todas las almas en este mundo entraron en un cuerpito pequeño que estaba esperando por sí misma. Viene a desempeñar un papel especial en esta enorme historia del mundo. Y cuando le llegue su hora este cuerpo Regresará a la tierra, a los elementos de la naturaleza y el alma trascenderá porque la esencia que soy yo y que somos todos y cada una de las almas nunca deja de existir. Solo, toma otra forma, trasciende. Así, ya no hay miedo a esa transición. Así, el dolor de las pérdidas del pasado, toma un nuevo significado porque puedo sentir en el alma que esos seres tan dulces y especiales que la vida me prestó para caminar juntos por un rato, no han dejado de existir, no desaparecieron en la nada, el alma de cada ser humano continúa viviendo eternamente. Y el papel de los seres cercanos hace que siempre sean cercanos. El dolor de esa pérdida se aliviana, lo entiendo, acepto y puedo soltar la angustia, soltar el miedo y dejar ir. El pasado que tanto sigo llevando. Yo, el alma, en el único espacio de tiempo en que soy capaz de tomar decisiones y realmente vivir, es en el ahora en el presente mi pasado me trajo enseñanzas despertó una fuerza en mí que ni yo tenía idea que podía ser me hizo experimentada más sabia madura pero ahora, no soy la misma, no soy la misma que hace diez años, no soy la misma que ayer, hoy, ahora, el alma tiene esa ventana de oportunidades, para aprovechar para construir para crear todas las experiencias hermosas que quiero vivir solo tengo que abrir mi corazón y dejar entrar esa paz sentir Percibir el brillo del amor profundo de mi guía supremo ayudándome a encontrar mi camino hoy y soltar todo el pasado que ya no necesito cargar mis errores, mi culpa, mi angustia y mi miedo por cosas que hice, por decisiones de las que me arrepentí, son aprendizajes que me han hecho más sabia y que ya no necesito cargar. Mi guía supremo me ofrece su amor incondicional y me ayuda a llevar las cargas. No son mías, no es mi responsabilidad. Es ahora que soy responsable de lo que siento. En este presente, es ahora que percibo su cercanía y su amor, guiando cada paso, dando fuerza, esperanza, amor y libertad al ser. Porque yo, el alma, no soy cualquier cosa, soy un ser valiente, un ser capaz de afrontar lo que sea que la vida ponga ante mí. Porque en este recorrido, en este segundo del presente, yo ya no estoy sola, tengo su sabia guía, su compañía amorosa y su profundo y eterno entendimiento que me da fuerza, aliento y luz. El alma se vuelve tan liviana cuando logro disfrutar de este presente soltando, dejando de cargar el pasado. Así siento en mi corazón hoy, ahora, el dulce néctar del tiempo presente donde yo, el alma, tengo esta conexión de amor directa con la fuente suprema, con mi guía, con mi Padre Supremo. Y con esa absoluta sensación de paz, la liviandad del presente recarga mi corazón y así poco a poco puedo regresar a sentirme en el cuerpo en este lugar donde estoy sentada, sentado, y moviendo suavemente mis manos y mis pies, abro los ojos, Om shanti. Tal ese silencio. Siempre digo que cuesta volver al sonido, ¿verdad? Aunque yo estuve hablando, uno igual siente el silencio rico en la mente y en mi corazón. Y bueno, vamos a ver de este librito tan especial de Compañera de Dios, que creo que se puede pedir por RAPI o por. ya no sé cómo se llama. Eh, a ver qué nos sale para hoy. Dice Dios Omnipotente. Y dice, ¿por qué a Dios se le conoce como el Omnipotente? Porque Él tiene todo el poder, un poder que nos ofrece a nosotros, sus hijos, como una herencia. Nos atrae hacia Él y nos llena de poder para que podamos experimentar todos los aspectos de la verdad. Mediante el poder de Dios, nuestras mentes se vuelven limpias y se refrescan, es su poder el que nos lleva más allá de lo limitado para experimentar lo divino. Cuando nos miramos a nosotros mismos o miramos al mundo, cada cambio positivo es una evidencia de su donación divina. Mi conexión con Dios se revela a través de mi carácter, de mis relaciones y mi visión de la vida. Cuando me siento solo, sola o débil, significa que no dejo que el poder de Dios actúe en mí. Y si soy incapaz de cooperar o tener sentimientos amorosos, es porque no estoy experimentando el amor de Dios. Así. ¿Por qué no he de empezar a reclamar mi herencia ahora? Entonces, para la semana, sentir eso que Diosito, como le decimos aquí, baba de papito, es mi papito, que me quiere mucho y me está dando una herencia de paz, mi derecho. Entonces, soltar todo ese sufrimiento y ya abrirme a este presente maravilloso que la vida trae aunque sea retador, pero me hace crecer y me hace aprender.